Bueno, lo que hemos hecho es encadenar con una Studio live una File móvil, una File Studio móvil que viene en el kit, que es el FS Mobile Studio. Tenemos los micrófonos que vienen en el kit, tenemos el auricular que viene en el kit. Por este lado tenemos una Studio Lite, que es la 1642, que tiene un auricular conectado y acá el, el HD7 está conectado en la móvil, la Fire Studio Móvil. Están encadenadas, como estamos viendo en pantalla, tenemos arriba la Fire Studio Móvil y abajo la Studio Live. Lo que podemos hacer en el control universal o Universal Control, podemos ver que tenemos el Virtual Studio Live, y por otro lado tenemos el mixer que es el, el de la Fire, de la móvil. Que ahí lo describe bien, ¿no? Fire Studio móvil. Cuando vemos el controlador que son es el mismo para las dos, vemos acá que tenemos podemos desplegar y tenemos para poner como máster la entrada en la, la Fire Studio móvil, por ejemplo. Yo ahora acá la tengo, o... Oh, la Studio Light interna y después tenemos también la entrada entrada y salida digital SPDIF si la queremos usar para ahora. el universal control que tiene instalado es el 1.7.1 el creo que es y bueno eso estamos viendo que ahora vamos que se puede encadenar una fire studio móvil con una studio live si yo este yo tengo un micrófono conectado a la entrada 1 de la Fire Studio Móvil y un micrófono a la entrada 1 de la Studio Live 1642. ¿Eh? Yo puedo. Si yo este. Y me monitoreo por los auriculares. En este, hola, hola, hola, hola, vemos como el vómetro ve la voz hola hola hola tiene el phantom encendido porque es, es el micrófono que es condenser y por acá tenemos que yo me estoy monitoreando por la salida de auriculares este otro micrófono que está en la eh, studio live ok lo que queremos demostrar con esto es que no tienen problema en encadenarse. El problema es que el sistema lo ve, lo, la ve separada. Ahora lo que vamos a hacer es abrir un Studio One, el DAW Studio One, y un Capture y ver cómo los ve cuando están encadenada una Fire Studio Móvil y un Studio Live. Eso lo vamos a minimizar esto. Vamos primero a un Studio One. Vamos a esperar que arranque. Va a tomar su tiempo. Bueno, cuando abre esta parte vamos a ir a configuración de audio y vemos que el el controlador que ve es el Presonus Fire Studio. Elegimos ese. Le damos OK. OK y podemos abrir un proyecto nuevo vamos a Fire Studio Móvil le dice acá y me abre como si fuera una Fire Studio Móvil que ya tenemos el canal 1 abierto hola hola ya vemos que tenemos la ganancia y todo si queremos grabar grabaría perfectamente si le damos rec, graba, eh. hola, hola, hola, graba en el canal 1, le podemos dar más ganancia para que tenga hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. hola. procedemos podríamos agrandar esto y estamos viendo la señal ahora a agarrar y hacer un loop ahí Bueno, al activar el File Studio, he grabado con la móvil y me lo reproduce la la Vamos a poner a la aurícula. Vamos a subir el máster. ¿sí? Eso que estamos viendo, yo lo grabé con este micrófono que está conectado a la móvil. Y lo está reproduciendo la estudio la vamos a audio entrada y salida al setup y lo que estamos viendo es todo esto ¿Sí? está viendo la, lo, las 10 entradas inclusive de, de la de la de la móvil está viendo la 10 entradas de la móvil y en la salida solo me ve la studio live ¿ve? que si yo quisiera que salga por los auriculares esto sería el 19 y el 20 y a ver vamos a darle play vamos a darle aplicar y vamos a darle play y ahí está saliendo hola, hola, hola. En el canal lo que estaba saliendo antes por la, la Studio Live, ahora está saliendo por la móvil, ¿eh? porque cambié el seteo de la salida. Le dije que salga por eso, que era el 19 y 20. Acá, audio, entrada y salida. Fui a output, las salidas. Y lo que hice es decirle que el monitoreo lo escuche por la Fire Studio DAO 1 y DAO 2, que sería la salida de auriculares. Lo que podríamos dar es un poco más de volumen para que se escuche. Este es el auricular que está en la móvil. Es una de las utilidades que se puede hacer a una móvil teniendo un estudio live. Vamos a cerrar esto. Vamos a decirle que no. No. y vamos a abrir el multi-rack de wave y a ver cómo cuántos can si nos ve el canal 19 y 20 que sería la móvil se va a tomar su tiempo bueno acá a las preferencias del, del multi-rack de waves vamos a darle ASIO Personus Fire Studio es el controlador para ambas dos interfaces tanto la de Studio light como la de la móvil le damos OK bueno este ahora vamos a hacer la prueba de crear eh, como estamos viendo acá yo creé, creé dos dos este, track con una entrada única o sea los dos van a entrar por la entrada 1 que es la entrada 1 del estudio live pero la salida uno sale por el máster del estudio live y la otra sale por 19-20. que es la salida de auriculares o master de la móvil entonces de esa manera yo tengo también dos salidas master y a uno le pongo dos efectos y a la otra no le pongo nada entonces este auricular que es de la salida master que es de la salida master está entrando entrada 1 sale por 1 y 2 y si yo hablo en el micrófono hola hola hola hola no tengo no tengo ningún efecto Hola, hola, hola, hola. El efecto está saliendo por el otro auricular. En cambio, esta pista que entra también por el 1, pero sale por la 19.20, esta sí tiene efecto. Hola. Hola, hola, hola. Bueno, eso para que tengan en cuenta. Después, en la práctica, no sé si dará resultado, pero bueno. Eso es otro, otra cosita para tener en cuenta. Bueno, sigan bien. Marcelo de Artier para ustedes. Para el amigo mexicano que quería saber si podía independizar una salida máster para los auriculares y poner un efecto diferente al Fact Channel que sale por el máster cómo se podría hacer y una de las formas que encontré es este, usando una File Studio encadenada a una Studio Live. Entonces tenemos dos salidas más, Master de un canal, los cuales al que sale eh, por la File Studio se puede hacer un, un subgrupo, un, un envío y ponerle un, un efecto como estamos viendo en pantalla lo que hice es previamente grabé para demostrar que se puede grabar también con el Capture. En el Capture grabé con este micrófono, canal 1 en el Capture. Y con este micrófono, que era el canal 33 en el Capture, grabé eh, con la Fire Studio. Guardé ese proyecto y lo traje. ¿Mm? Por eso el proyecto se llama estudio live, móvil, toma, capture lo abro en el Studio one y tengo canal 1 canal 1 en el estudio en el studio live y acá tengo el Fire móvil mic, que sería canal 1 de la Fire eh, móvil file studio móvil eh, bueno, tengo un auricular conectado a la salida auricular de la móvil y un auricular a la salida master de la eh, Studio Live, ¿ok? Hasta ahí vamos. La idea era que si se podía independizar los master y poner en uno un master un efecto diferente al máster master de la Studio Live para en esto poder conectar unos unos este, auriculares. Y procesarlo diferente a la salida master. Este. Bueno, la forma que encontré es esto. Que estamos viendo en pantalla. Entonces, tenemos del master que está conectado acá. Tenemos un audio... A ver, vamos a dar Se lo tengo lupeado. Esto... La Studio Light no está del 5 al 10 la móvil. Este no está con efecto. Hola. Sin embargo, yo agarro la que el que está conectado a la móvil y si sí está con ese al 10 la, la móvil. Hola. hola. Estudio, Estudio Live, la... hola. hola, hola, Entonces tengo la misma señal con dos salidas master, una a la móvil. Vamos a darle stop hola. acá para explicar una salida máster. Que no está con efecto y otra salida para los auriculares con efecto. Pero esa salida me la está dando por medio de unos envíos que hice de unos subgrupos. ¿eh? Donde agregué, acá está el efecto. ¿eh? El efecto que agregué es el que está señalado acá arriba. Y acá tenemos la pista del efecto. El subgrupo 1. Con el, este, un efecto de way ¿Mm? Que si lo picamos lo vemos. ¿Ven? este es el efecto que está. ¿Sí? ahí vemos el búmetro cómo se mueve en el canal sub 1 que es en el canal vamos a cerrar esto en el canal en dos canales tengo el mismo el envío al máster con el mismo efecto envío al máster con el mismo efecto Acá está en distinta posición pero anda igual bueno, sí que en principio se puede, después habría que ver si realmente sirve de algo tener dos máster y ponerle en la práctica. Hay que ver si teniendo dos salidas máster y usando uno con distintos efectos es mejor para el retorno en los ear, en los, air, en los este, auriculares internos. Eh, bueno, y vamos a abrir el capture, lo que sí, eh, open sesión acá, abrimos esta. acá tenemos en el canal 1 la pistita y en el canal en el canal 33 si le damos play vamos a ver que está el canal 33 y el canal 1 uno. uno está más fuerte que el otro Y acá estamos viendo, de paso, cómo ve una el capture, como la ve a una Studio Live 16.4.2, encadenada con una Fire Studio móvil. Y la ve de la siguiente manera, ve los, 30, los 16 canales auxiliares, otros 16 hasta el 32, y acá lo empieza a ver como Fire Studio móvil. Entrada de micrófono, el 1 y 2, después de línea del 3 al 8 es línea. Y ve las salidas digitales. Y acá tenemos canal 1. Y el máster de la estuola. Así como se ve. Este es el capture 2.0. ¿no? Vamos a darle stop acá. Y vamos a verificar. La placa que está viendo. Y la... Sonus Fall Studio es el, es el controlador que ve los dos dispositivos bueno, decimos que no